Buenos días. Yo, en primer lugar, agradecer a Ampier la invitación a este Camino del Sol. Y me uno como caminante, como caminante en la búsqueda de impulsar iniciativas que conciencien para encontrar soluciones a este cambio climático. Gracias a la Junta Directiva, gracias a Miguel Ángel por depositar una vez más... La confianza en mí. Y espero que sirva para aportar ideas e iniciativas. Me comprometo a una cosa. Me comprometo a seguir el Camino del Sol hasta conseguirlo desde esta presidencia que ahora tengo del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. Y me comprometo no solo. Me comprometo con vosotros. Me comprometo con la participación ciudadana para seguir en este Camino del Sol. Perdonad que, que esto funciona un poquito. Exigir responsabilidades y respuestas a las administraciones públicas. Porque es nuestro derecho al saber. Estamos cansados. Estamos cansados de que nos digan que por la crisis no podemos hacer inversiones en el cambio climático. Esto no tiene espera. Estamos cansados de que por la crisis no poder acometer el envejecimiento de la población. Estamos cansados de que por la crisis no se den respuesta a los fondos de pensiones. Estamos cansados de tantas cosas que, te, que ese es, es el momento de hacer más política y de hacer más participación. Y eso lo tenemos que hacer utilizando a la ciudadanía como cambio, como palanca para ese cambio. Porque estamos en un mundo desbocado, nos dice Jiden. Un mundo de irresponsabilidad organizada, nos dice también Beck. Y estamos, si queremos profundizar más, como dice el profesor Nieto en un libro que escribió ya hace bastante tiempo, en un desgobierno de las cosas públicas. Ahí pueden ustedes entretenerse en ver cómo es el desgobierno de lo público. Estamos ausentes de la sabiduría popular. Y es justamente lo que está faltando. Nosotros necesitamos que ese efecto entre inversiones, organizaciones, gobierno, administraciones públicas, no sea todo y lo tengamos que llevar a espaldas de ese gran peso que tiene hoy día la ciudadanía que ha invertido en las fotovoltaicas. Eso no funciona. Es un desengranaje, es un del gobierno y es un del gobierno que tendremos que realmente salir de esa crisis que, que estamos soportando. Nosotros que para salir de esa crisis tendremos que participar, porque tenemos que superar la irresponsabilidad. Hoy hemos oído aquí muchas cosas, y algunas de ellas hay que llamarlas por su nombre, y yo desde el organismo que presido creo ...que son irresponsabilidades... ...de las administraciones públicas. Nosotros... ...tenemos... ...que seguir... ...por el camino del sol... ...pidiendo rendición de cuentas... ...porque queremos vivir en democracia... ...queremos construir... ...esa nueva sociedad... ...eso que nos decía el alcalde de Murcia... ...para construir una nueva sociedad... ...para construir una nueva ciudad... ...pero queremos construirla con esperanza... ...y queremos... ...que no nos opriman los poderes. Que no nos opriman los poderes económicos. Estamos hartos... ...de que nos gobiernen... ...los que no se presentan a las elecciones. Hartos. Queremos que la electricidad... ...sea un bien básico... ...y que se reconozca como tal... ...en el derecho. En el derecho. Si es un bien básico... ...realmente... ...y un bien público que se precisa, tendremos que reconocer la necesidad de lo que hoy día nos entristece cuando vemos a alguien que está viviendo en esa pobreza energética. Y desde aquí un recuerdo a la última vista de la pobreza energética. Queremos un cambio en la gestión y en la regulación. Y queremos también algo que se tiene que hacer, que es la auditoría de todo el sector. Queremos la auditoría y queremos participar y queremos revisarla, porque queremos que ese cambio climático va a hacer una cosa importante desde el punto de vista de la gestión ciudadana, que es legitimar el bien común. Legitimar el bien común, que es el interés público, que es la innovación. La innovación. También nos hablaba el alcalde de Murcia de la innovación. Después haremos algunas referencias a ello. Son las energías renovables las que nos van a dar precisamente ese cambio. Y... Bueno, ya he cambiado. Y tenemos que tener una misión corporativa. Yo no puedo dar ideas sin señalaros directamente un sistema organizativo, por mi condición y por mi profesión. Yo creo que tenemos que tener una capacidad de acción, y nos lo está diciendo la Agencia Internacional de Energía. No estamos invirtiendo lo necesario. Necesitamos medidas dinamizadoras para gestionar la electricidad. Necesitamos desarrollar la aplicación de objetivos y queremos... Las repercusiones, analizarlas, de cómo es y cómo se va a calcular ese excedente del consumidor expropiado, en donde hay valoraciones de 3.000 millones. Habrá que ver, habrá que ver esos 3.000 millones ya anualmente, que están ya en una cifra superior a cuantías superiores o similares a las de la recuperación de la banca. Estrategias a desarrollar en la difusión y en el debate de las nuevas tecnologías. Eso lo tenemos que hacer en esa misión corporativa, en un portal, que ahora mismo se habla mucho de portales de información. Nosotros tenemos que también tener un portal amplio de comunicación con la ciudadanía. Después os daré algunos datos de por qué. Tenemos que coordinar las acciones internas y externas y tendremos que evaluar nuestros proyectos de viabilidad en los planes de la estrategia. Nos han prometido mucho, pero no podemos dar ya ningún paso en falso. Tendremos que evaluarlo todo bien para dar inversiones seguras. Tenemos que priorizar objetivos y tendremos que pedir siempre rendición de cuentas y, sobre todo, organizar el proceso productivo y gestionar el futuro. Gestionar el futuro, porque nos damos cuenta que estamos decidiendo por los que ahora no tienen capacidad para decidir, porque son menores, y estamos decidiendo por los que van a vivir en el planeta en el 2050. Estamos viendo que estamos siendo hoy los que estamos aquí en, viviendo en el planeta, responsables del planeta que vamos a dejarle en el 2050. Tendremos que levantarnos esta sociedad y pensar no solamente en la responsabilidad o en las irresponsabilidades que las administraciones públicas están diciendo, como algunos, como nos ha dicho Revilla, que creen que esto es un cuento chino. Oiga, tendremos que hablar muy alto y muy claro de cuáles son los problemas que este planeta tiene, de cuáles son los problemas que esta ciudad tiene, de cuáles son los problemas que esta región tiene. Y esto lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con emoción. No sé si voy a descompensar o voy a retrasar. Y esto lo tenemos que hacer con un nuevo impulso en las empresas de energía un nuevo impulso que tendremos que superar la inseguridad existente. Tendremos que empoderar más a los socios. Es una palabra que ahora se oye mucho. Pero tendremos que devolver que los socios en general, los que han invertido y los que quieren invertir, puedan tener justamente ese impulso en sus empresas. Tendremos que abrir las instituciones. Que abrir las instituciones. Yo desde el Consejo de la Transparencia estoy luchando porque todas las instituciones se abran, que el ciudadano pueda entrar con facilidad, que el ciudadano pueda preguntar y que el ciudadano pueda tener respuesta. Y no es casual que eso sea un esférico, eso hay que jugarlo con la misma emoción que se juega un partido de fútbol, porque tenemos que meter muchos goles en la portería contraria. Muchos, muchos goles en la portería contraria. Y tendremos que hacer las cosas ordenadas en una ruta, participando con ideas, con desarrollo, con priorización, pero sobre todo generando valor, generando valor. Y tendremos además que cumplir objetivos, objetivos que es un compromiso, un compromiso porque tenemos una nueva cartografía, una nueva realidad, una nueva visión de lo que son ahora mismo los Poderes que nos están dominando en el mundo. Les recomiendo que lean a Piketty y que puedan comprobar que hoy día ese 1% que detenta la riqueza del mundo, ese 1% invierte menos, pero disfruta más. Con lo cual tendremos que reaccionar para que el 99% empecemos a dominar cuáles son las capacidades que tenemos para gestionar lo que es nuestra sociedad. Nosotros tendremos que impulsar iniciativas. ...de lanzadoras de futuro, inversiones nuevas, creativas, porque necesitamos un ecosistema que sea emprendedor. Nosotros necesitamos construir una nueva sociedad, construir una nueva sociedad en donde la política erradique la opacidad, en donde tengamos que suprimir las barreras existentes ahora mismo con una gestión más eficiente... Tenemos que exigir que las administraciones públicas sean eficientes y sobre, todo, y, sobre todo, ética. Nos falta mucha ética, mucha ética en todo, en las relaciones con la administración y, sobre todo, en las relaciones contractuales con las administraciones públicas. Nos falta el reconocimiento de las cláusulas contractuales de integridad. De integridad. No puede ser... Y trabajar para una administración pública quien está en proceso de, de, de corrupción. No puede un ayuntamiento concederle, no puede un ayuntamiento concederle un servicio o una obra pública a quien vemos que se pasea por los juzgados. Hoy día tenemos que exigir desde las administraciones públicas limpieza pero tendremos que poner contractualmente y expulsar del sistema a quien realmente nos no está traicionando nos está traicionando nosotros tendremos que exigir que el poder sea compartido no nos valen que nos vengan los políticos a criticar desde, desde las mesas queremos que los políticos empiecen a dar capacidad porque necesitamos que la sociedad participe y que controle con organismos independientes y que dejen que organismos independientes sean los controladores de esta sociedad democrática. No puede ser que los organismos que tienen que controlar, y antes hacía referencia Miguel Ángel Revilla, sean nombrados por los políticos, tienen que ser órganos independientes porque es el equilibrio de poderes que hace ya muchísimo tiempo, cuando nació la democracia, para derrocar el absolutismo, nos puso como condiciones para que esto funcionara. Nosotros, nosotros queremos un modelo. Nosotros queremos... Nosotros queremos trabajar por un futuro con una esperanza colectiva y tenemos que exigir inversiones, inversiones que no creen desigualdades. Queremos ciudades con identidad. Antes veíamos al alcalde que realmente nos decía que Murcia tenía sus entidades. Pues queremos ciudades con estrategias y queremos construirlas. Construirlas entre todos, políticas de inversiones, políticas innovadoras, y asumiendo entre todos que en esa construcción, porque es entre todos, hay riesgo, pero también cuando hay beneficio hay que distribuirlo. Nosotros queremos impedir el despilfarro, porque el despilfarro al final lo terminamos pagando todos. Y queremos incluso de impedir el despilfarro, porque nos mata el medio ambiente. Y hacemos despilfarro y decimos que falta el dinero para el medio ambiente. Nosotros queremos construir una sociedad donde la opacidad se erradique, donde seamos eficientes y donde podamos incluso empezar a pensar. ...que esa nueva sociedad tiene que responder a esos principios que nosotros queremos. Bueno, a ver si esto funciona. Eh, necesitamos un cambio de modelo. Y ese cambio de modelo nos están diciendo desde las Naciones Unidas... ...que el poder está en nuestras manos... ...desde las Naciones Unidas... ...nos dicen que el poder está en las manos de la ciudadanía... ...y nos dan... ...el Acuerdo de Arus... ...para que lo podamos ejercer... ...el Acuerdo de Arus tiene... ...un poder increíble que todavía... ...no lo hemos puesto suficientemente en práctica... ...hay... ...por ejemplo... ...lo que estáis haciendo vosotros... ...en este Camino del Sol... ...ya lo han realizado en actuaciones similares, el condado de Norland, en Noruega, han ido de ciudad en ciudad, de comunidad en comunidad, para explicarles a todos sus conciudadanos que el cambio climático es algo que tienen que tomarse en serio. Y también en Tenerife han hecho actuaciones, amparándose precisamente en la legislación de Aru para impedir la construcción ...de puertos deportivos... ...que iban a destruir el medio ambiente... ...y también en el Golfo de Lora, ...en el Adriático... ...se han impedido destrucción... ...utilizando como herramienta... ...porque el Acuerdo de Arus... ...pone la justicia... ...a disposición de defensa del medio ambiente... ...porque aquí en Murcia también se ha utilizado... ...para parar... ...y para descalificar el proyecto de Futura Joven... ...para defender la huerta de Murcia... ...tenemos herramientas... ...que hay que decir a los que la tienen que utilizar, que se pongan en acción. Porque queremos invertir, pero queremos invertir para transformar. Y queremos invertir para transformar en equilibrio. Y hablando del medio ambiente, no tenemos más remedio que ver y pensar que el agua, los cultivos, el crecimiento urbano y el crecimiento industrial tienen que ser en un crecimiento equilibrado. Ahora, las informaciones que leemos con la escasez que hay en las cuencas, el incremento que se oye de los regadíos en otras cuencas y los incrementos que hay de demanda para la población y para el consumo industrial, las cuentas no cuadran. Nos hemos preguntado que el agua es un bien público y necesario para nuestro desarrollo y para nuestro sostenimiento. Nos hemos preguntado por qué está tan mal regulado y tan deficientemente equilibrado. La salud, pública ha sabido, la salud pública ha sabido establecer unos protocolos para que no haya discusiones a quién se le tiene que hacer un trasplante y no se discute. El trasplante se le hace a quien lo necesita y con un orden establecido en un protocolo. Porque no hemos sido capaces de hacer un protocolo para las necesidades que son básicas? Ese es el cambio de sociedad que queremos, en donde se decida, no por intereses, sino por necesidades. Porque estamos en un mundo que tenemos que valorar cuáles son las necesidades, con generosidad, porque esa es la solidaridad que nosotros queremos defender. Nosotros tenemos que deliberar en ese camino de ese cambio climático y, sobre todo, con una buena información. Nosotros queremos que esto sea un terreno organizado y eficiente, y por eso yo os pido la colaboración activa con los consejos de la transparencia. Y mirar el, esto no se hace solo, se hace pensando en la sociedad. Y os he traído aquí dos estadísticas. Esta es lo que la sociedad, lo que la sociedad piensa del cambio climático y, sobre todo, en efectos muy de, de sector público, lo que piensa del transporte público, de la prohibición de construcciones alejadas a la ciudad, de los servicios públicos, de los desplazamientos y demás. En algo tan sencillo que tendría que haber acuerdos entre lo que piensa la derecha, la izquierda y el centro, no los hay. Tendremos que plantearnos que hay que llegar a esos acuerdos básicos de aproximación porque en esto no hay discusión, en esto hay funcionamiento, en esto es pensar en el futuro. Pero es que en el segundo, en el segundo, gráfico, en el segundo gráfico, tomado de un estudio que hizo MAFRE, nos está clasificando a la España en cuatro calificativos de la España desafecta al cambio climático, que tengamos casi el 60% de la población que no está preocupada por el cambio climático, nos tiene que hacer reflexionar. Porque aquí todos los que estamos, estamos en la España comprometida, en, el diez, en ese nueve y pico por ciento. Y, claro, hay una España preocupada, que es el 30%, y hay una España que también se alinea con el señor Trump y que pasa del tema porque es el cuento chino, que es el 2%. Eso lo tenemos que ver. Por eso me parece bien que estemos aquí recogiendo energía para caminar en esa reivindicación que estáis haciendo. Pero el camino no se acaba. El camino que te lo tenemos que hacer. Es que tenemos que utilizar esto en un modelo educativo. Yo por eso, cada vez que me llamo un alcalde para ir a hablar de transparencia, le pido que primero quiero ir a un instituto para hablarle a los chavales de lo que es la transparencia, de lo que es el cambio, de lo que es la solidaridad y de lo que realmente son los nuevos valores para construir esa nueva sociedad. Si no somos capaces de hacer eso, estaremos haciendo una sociedad de espectáculo. Yo no quiero vivir en una sociedad de espectáculo. Yo quiero vivir, yo quiero vivir en una sociedad que tenemos que construir entre todos, empresas, partidos, trabajadores públicos, entidades, ciudadanía. Ciudades que no solamente tienen que ser de lo que ahora se llama inteligentes o limpias. Ciudades inteligentes. Es que es una ciudad inteligente la que tiene más chip, la que, hace, la que se cruza más WhatsApp, como antes nos decía. Una ciudad inteligente sería Atenas, que es una ciudad que debatía, que pensaba, que dialogaba. Y como me queda un minuto, pues voy simplemente a mostraros dos diapositivas que están en este librito, que se ha sido presentado recientemente, hace unas semanas, en el Consejo Económico y Social de la región de Murcia. Está en internet, os lo podéis bajar, merece la pena. Aquí, no, en una... Tenemos el impacto climático en las regiones de Europa. Como podéis ver, nosotros estamos en el rojo más intenso, porque vamos a ser los más afectados. Pero es que tenemos también la vulnerabilidad, que es la capacidad que tenemos para solucionarlo. Y nosotros seguimos estando en el rojo vivo. Y pensemos que no esto nos va a condicionar. Cuando las temperaturas suban, no los dos grados previstos, sino los tres o seis grados que se está hablando en, en, en estos informes, posiblemente las aguas del Mediterráneo también serán un poco más calientes y a lo mejor ya no vienen tantos turistas a bañarse. Esto hay que tomárselo en serio. Esto hay que tomárselo en serio. Pero para tomárselo en serio y ya termino, hay que ser sensibles al cambio. ...y sensibles al cambio es que tenemos que aprender de los errores y de las derrotas. Algunas ya llevamos a la espalda. Tenemos que ser sensibles a no soportar desigualdades en nuestro caminar. Tenemos que ser incompatibles con la injusticia, con la inmoralidad y con la corrupción. Tenemos que ser progreso y crecimiento de toda nuestra proyección en esas acciones. Y tenemos que ser, sobre todo, que España no debe ser el paraíso de los monopolios. No podemos soportar los monopolios en este país. Muchas gracias.